La banda sinfónica del Estado de Hidalgo. Continuamos con el grupo de danza folclórica Yolo Y después a bailar con un grupo. ¿Por qué un grupo? Son dos grupos sorpresas. Sí, señor. Mañana tenemos el ballet Yaneí Paja. ¿Qué tal amigos de Pachaca Informa? Pues nos encontramos aquí en la Feria Gastronómica de Santiago de Anaya. Eso ya empezó desde hace algunas, algunas horas. Y ya por estos pasillos estuvo caminando el, go el gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. Y pues este, en este momento se encuentra justamente deliberando el jurado. ¿Cuál será el, el platillo que se va a llevar el premio de mejor platillo gastronómico aquí en Hidalgo por aquí nos encontramos con algunas de las de las expositoras que vinieron. a aquí a presentar sus platillos, vamos a ver si nos dejan pasar rápido a grabar, vamos a pasar rápido amigos, porque aquí ya se encuentra el jurado deliberando cuál de estos platillos va a ser el ganador, por aquí podemos ver alguno de estos insectitos característicos de, de aquí de la región que me comentaron que se llaman ¿cómo se llaman, perdón, chamois? Chawis. Chawis. nos puede comentar usted cuál es el platillo que trajo para concursar eh, traigo un conejo relleno de... Moles con shawes, con flor de garambullo, de baguey y, este, y sábila. Ok, pues ahí podemos ver el tradicional conejo que no podría faltar en esta muestra gastronómica. Y que llama mucho la atención, ¿qué es lo que hizo con los shawis usted? Los no, rellené, lo los rellené, rellené el conejo con los shawes. Ok, pues ahí podemos ver justamente lo que queríamos ver en esta feria gastronómica, que es el uso de estos. Insectos, que en este caso nos mencionan Pues para hacer conejo Y por ahí podemos ver también las tradicionales flores de carambullo Que no pueden faltar, por aquí podemos ver igual Algunos tamales, y vamos a seguir recorriendo Esta feria, esta feria Expo Gastronómica Por aquí podemos ver Que en este caso, nos puede comentar qué es lo que trajo Para la feria gastronómica Traigo unas tortitas de flor de calabaz De... Perdón, flor de este De carambullo con escamoles ¿Y las tortillas son de? Estas son de betabel y traía también tortillas de malva. Ok, pues ahí podemos ver otra de las señoras que está esperando la deliberación del jurado para ver si en esta ocasión llega a ganar aquí su platillo gastronómico. Por ahí podemos ver unos tacoyos que son de... Rellenos de nopales con salsa de choconostle. Ok, okay rellenos de nopalitos con salsa de choconosle que se ven bastante, bastante ricos. Vamos a seguir por aquí caminando y por aquí podemos ver... ¿Qué, ¿Qué es lo que trajo en esta ocasión para esta feria gastronómica? ¿Sabes? ¿Qué es lo que trajo? Traje un guajolote y relleno con este flor de palma, de lechuguilla, chilito, todo lo que encontré en el campo. Eso está bien interesante, un guajolote con todo lo que encontró la señora en el campo. ¿Desde a qué horas fue al campo? ¿Desde cuándo trajo estos ingredientes? Cuéntenos un poquito cómo fue la elaboración de este platillo. Ah, pues Colectar todo lo que necesito y luego ya ayer ya cociné, bueno, okay. lo, lo maté al lo, lo preparé y en la noche lo horneé ver, y hasta de la decir, mañana lo, lo saqué. Ok, pues muchas gracias. Por ahí podemos ver otro platillo tradicional de aquí que está en la Feria Gastronómica Santiago la de Anaya. Dices con el permiso de todas y todos: de acocotes. De a cocotero, y pues de seguimos vida. nosotros ay, Seguimos nosotros recorriendo esta feria gastronómica. y cultural. Y pues aquí miren, ya e pues que siempre aquí. Que quiere venir aquí. A través de sus monumentos. ¿Qué qué es lo que trae en la feria gastronómica? Comida, este, lentos, est estamos exponiendo viril de toro. ¿no? Viril de toro. Por supuesto, la música. <ríe> la palabra acocote deriva de la palabra náhuatl. Acocote por ahí se los dejamos eh, que una, un amiguito que andaba aquí haciendo travesuras, pues nos trabamos un poquito pero ya vamos a seguir, para que puedan ver ustedes todo lo que hay en esta feria gastronómica en esta ocasión Santiago de Anaya, como les comentamos y a todas las personas que estamos justo ahorita entrevistando, las que estamos grabando son personas que ya están esperando porque son semifinalistas. El jurado está deliberando cuál es el platillo que se va a llevar al primer lugar, como platillo característico de aquí, de la región de esta Feria Santiago de la Negra 2023. Y pues vamos a entrevistar a otra de las cocineras que llevan hace muy temprano. ¿Qué tal? ¿Nos puede decir qué es lo que trajo en esta ocasión para concursar en la Feria Gastronómica? Traje tamales rellenas de escamoles con gusanos, se llaman changues, con flores del campo. Okay, pues los tamales, relleno de escamoles con los shawis, que por ahí los podemos ver. Que pues están igual aquí haciendo las suyas y demostrando este, este lado gastronómico. Igual aquí, por ahí podemos ver los escamoles con los que hizo su platillo. Y los tamales, donde los tiene? Por ahí podemos ver, a ver si nos enseñan los tamalitos que tiene por aquí en la olla. Y ahí están los tamalitos que realizó la señora con escamoles, con flor de carambullo y con shawis. Muchas gracias. Y seguimos aquí nosotros recorriendo. ¿Qué tal? ¿Nos puedes decir qué es lo que trajo para la feria? Traje este tortas de habas con nopales en salsa de guajillo. Muchas gracias. Bueno, aquí podemos ver, me parece que eso es una salsa de escamoles. ¿Qué es lo que tiene, perdón? Nopalitos con escamoles es con lo que es con lo que vino a concursar en esa ocasión y salsa de choconosle y las tortillas Son de nopal, de tortillas de nopal con choconosle muchas gracias por aquí vamos a seguir caminando nos puedes decir qué es lo que trago para concursar en la feria gastronómica calabacitas rellenas de verduras calabacitas rellenas de verduras okay. muchas gracias voy a de las calabacitas y están en Guajillo, ¿verdad? Ok, muchas, muchas gracias. Y pues vamos a seguir, amigos, caminando en esta feria gastronómica y recorriendo aquí, porque ya hay bastante gente, se abrió este lugar y al público les recordamos el gobernador estuvo así aquí hace algunas horas y pues nosotros seguimos caminando para ver qué es los platillos que traen por ahí ya podemos ver el tradicional conejo por ahí podemos ver guajolotes podemos ver también que igual tienen la tradicional flor de garambullo los shawis que no podían faltar y también por ahí me están faltando me parece que eh, lo que no hemos visto son chiniquiles esperamos poder verlos vamos a ver si nos qué dice la señorita que no hay paso, porque nos comentan, igual que están deliberando, me parece, el jurado. Este, en esta ocasión, los, los, las personas que se encuentran aquí son semifinalistas, finalistas. Finalistas. Ya son semifinalistas. Entonces, en la, en la donde pudimos pasar anteriormente eran semifinalistas, por eso pudimos dar el recorrido y entrevistar. Y aquí ya son los platillos finalistas, así que vamos a hacer un pameo rápido para decirles que entre estas cocineras se encuentra la ganadora del... ...platillo gastronómico en esta ocasión aquí en la Feria Gastronómica de Santiago de Anaya. Son alrededormente unas 20 cocineras las que se encuentran aquí esperando, pues ya a ver a que delibere el jurado porque en unos minutos estará dando la premiación a este platillo. Y pues de este lado podemos ver a todas las cocineras restantes que estuvieron concursando y pues ya están esperando la despensa que eh, de manos del gobierno. bueno que va a ser entregada por parte del gobierno del estado y pues nosotros amigos nada más queríamos comentarles que seguimos aquí en la Feria Gastronómica Santiago de Anaya con todas estas cocineras que dan dote de sus artes culinarios y que demuestran que con lo más simple se puede hacer un platillo exquisito que los insectos, las flores todo lo que nosotros veamos se puede ocupar, por ahí podemos ver lo que corra o vuelve a la cazuela y pues es algo que está pasando aquí en la Feria Gastronómica Santiago de Naya les recordamos que el día de mañana también va a continuar esta Feria Gastronómica y mañana se va a hacer la premiación al mejor postre en este caso fue la premiación al mejor platillo y pues amigos, los saluda su amigo Tony Huerta y síganos en redes sociales nosotros nos despedimos no sin antes recordarles que Pachuca Informa está en los mejores eventos